Hola, ¿qué tal? Hello, hi, muy saludos, Sayonara. Este es un nuevo video para el canal y espero que estén súper bien porque vamos a comenzar. He vuelto después de tres semanas y adivinen que ya estamos en el 2021. La razón por la que me fui fue que quería pasar Navidad y Reyes y Año Nuevo, claro, con mis papás. Y pues me quería echar un descanso. Pero así, ahora sí, he vuelto y estoy más listo que nunca para este año. No sé qué, vamos a estar muy bien este 2021. Y qué mejor manera de hacer este primer video que contando una historia sobre la empatía. Algo que necesitamos en nuestros tiempos de pandemia y es muy importante. Y te lo voy a enseñar mejor que cuando estabas en transición. Imagínense esta historia, había una niña llamada Betty y había un problema con ella y era que le hacían bullying en el colegio por tener un grano en la cara, el tamaño de la mejilla, así. En uno de esos días llega un niño que, que tiene una característica y es que tiene una máscara llamado Tomás y se hace amigo de Betty y Betty le cuenta todo a Tomás y pues Tomás quiere ayudarla porque dice que la comprende. Y le dice al director. Y después el director llama a los papás del, del que le hacía bullying a Betty para que pudieran dialogar con él. Y eso llegaron los papás y reaccionaron dándole una palmada al bully. Bueno, bueno, creo que ya me pasé el, del tema. El caso: el bully se llamaba Felipe y le hicieron reaccionar. Y él se disculpó con Betty y le dijo que estaba muy arrepentido de todo lo que hizo. Él no debía. E discriminar a alguien por tener una característica diferente Y después de todo ese complot Betty invita a Tomás, su nuevo amigo, a la casa A su casa Y cuando Tomás llega Betty le pregunta si se podría quitar la máscara que tiene Y cuando se la quita, adivinen qué Tiene la misma pepa del mismo tamaño En la misma parte que la de Betty Entonces la enseñanza de esta historia Es que a pesar de de todo el mal que te haga una persona y esa y esa persona que te hace mal y está en un momento bajo por más trauma que te genere debemos ponernos en, en los zapatos de esa persona y ser empáticos porque no sabemos con qué cosas está viviendo y si y si esa persona te está y si esa persona te está haciendo mal y no está en un momento bajo pues tú dile que tú eres que tú eres un ser humano también y tienes sentimientos entonces, tú eres el que decide si quieres formar parte del cambio para hacer un mundo mejor y más empático y también más tolerante, que también es muy importante en la empatía. Así que tú decides si quieres cambiar a un mundo mejor y menos discriminador. Te invito a que te suscribas al canal, le des un like a este video y que compartas este canal con todos tus amiguitos, pero si estás fuera de Alon solo suscríbete. Pero ya no serás más fuera de Alon porque ahora yo soy tu amigo. No olviden síganme en Instagram como samucul0709 y en TikTok igual. Acá les dejo el link, los links en la descripción, con, junto con una frase bonita para que, puedan, para que puedan ir a ver mis videos de TikTok y mis fotos de Instagram. Así que nos vemos mis queridos amiguitos.